Que todos salgan de de Jesús. Amén. También la cámara, entonces ah. Creo que vamos no. sí. a mover a